Amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal, si es tu primera vez, yo soy Jessely Salazar y en este video les voy a estar aclarando y contando todos los detalles de cuántos son mis gastos al mes muchos me preguntan cuánto necesito para vivir en Austria, cuánto me va a salir alquiler pues todo eso se los voy a aclarar aquí de acuerdo a mi experiencia personal porque ya les había hecho un video, pero bueno, estamos en el 2021, nuevo año, nuevos gastos así sin más preámbulo, vamos a comenzar Ok, lo más importante que deben tener ya guardadito en su caja de ahorro de cada mes es el monto del seguro médico. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque si usted no paga su seguro médico cada mes, se lo bloquean y después no puedes renovar la visa porque para la visa te piden el bendito seguro médico. Entonces tienes que pagar cada mes puntual tu seguro médico para que no te bloqueen y cuando vayas a renovar la visa puedan darte un resumen ajá, de todo el año y aparezca que tú fuiste solvente y todo estuvo bien entonces el seguro médico actualmente cuesta 65 euros al mes por lo menos en mi caso que yo trabajo como estudiante no trabajo como con visa de trabajo sino como estudiante el estado te permite trabajar ya yo les he explicado cómo es esto si tienes un permiso de trabajo si te tramitan todo eso con un contrato bla bla bla y... Ese, eh, cuando tú trabajas, tú puedes solicitar un permiso, un mentira, un seguro de estudiante que trabaja, se llama algo así, es más o menos esa categoría, donde eh, asciende el monto como 2 euros, o sea, de 65, que es el seguro estudiantil normal, ahora yo pago 67, entonces está bien porque solo son 2 euros y tienes ya un seguro de trabajadora que estudia o estudiante que trabaja a la inversa o como sea, el punto es que son 67 euros mensuales, aparte eh, debes obviamente pagar tu alquiler de donde vives, eh, en mi caso tengo que pagar el alquiler, entonces al seguro médico le sumo el monto del alquiler en tu caso, por ejemplo, si son mil euros, por una habitación no son mil euros, pero por un apartamento sí, eh, le tienes que sumar eso, aparte en ese punto es muy importante ya, déjenme aclarar algo rápidamente. ¿Cuánto cuesta un alquiler acá? Todo depende, una habitación en un estudiante que son residencias estudiantiles, puedes conseguir, ponte, 350, 300, depende de dónde la busques. Si tú buscas una habitación, que lo que llaman aquí WG, que es un VG, que es cuando vives con otras personas en un apartamento y lo compartes, tú vives en tu habitación, la otra persona en otra, la otra en otra, y entre todos pagan el apartamento, eso se llama VG, ese suele costar lo mismo realmente, o sea, es cuestión de que busques y tomes la opción más correcta para ti de acuerdo a tu presupuesto. Porque puede ser que un BG te cueste 350 y en una residencia estudiantil te cueste lo mismo, o sea, no por ser estudi residencia estudiantil va a ser más barato. Más bien, he visto todo lo contrario en algunas estudiantes high porque ofrecen ciertas comodidades y lujos que no todos los apartamentos pueden ofrecer. Entonces, dependiendo de lo que cueste tu habitación o tu apartamento, eso se lo vas a sumar al seguro médico como tercer punto algo que pagas mensualmente aquí es eh, el metro el metro eh, se llama Yares Carte una tarjeta a ver si la encuentro por aquí es una tarjeta que tú pagas mensualmente y cuesta 33 euros mensuales tú también puedes comprar en vez de la Yares Carte puedes tener eh, un ticket del metro mensual pero eso es mucho más caro y no te lo recomiendo o sea eso es más que todo para la gente que viene por unos meses o, o vienen a de turismo un mes o qué sé yo Pero por ejemplo, la cartes vendría a ser esta Es de la línea de la línea de Viena Como el metro de Viena Y este dura un año Igual ellos cada año te la mandan otra vez Porque eso sí, para cobrarte Sí te la mandan cada año y se renueven automático Entonces son 33 euros Al seguro y al apartamento o la vivienda donde vivas Le tienes que sumar entonces los 33 euros fijos De la línea Entonces, fijo Vine seguro y lo que varía vendría a ser el, el lugar donde vivas porque eso depende de ti y de cada persona cuánto vaya a pagar eh, ¿Qué otra cosa pagamos también? Eh, obviamente el teléfono, las rentas de los teléfonos varían de acuerdo al plan que tú tengas Por lo menos yo pago 15 euros mensuales, en un plan súper súper bueno, tengo muchísimos megas, me va súper bien y eh, ahí pago 15 euros, entonces a mis gastos le sumo eso eh, también qué otra cosa pago, yo pago, bueno la comida y todo eso, la comida es bastante barata en comparación, o sea depende, hay marcas, por ejemplo hay una marca que se llama Clever que tú puedes conseguir, suma, si un cereal te cuesta dos euros en una marca normal en la Clever te puede costar 50 céntimos, un euro, obviamente no esperes la mejor calidad ni sabor pero están otras opciones que era la que yo comía cuando llegué, yo comía todo Clever porque una ahorra, ¿verdad? Entonces eh, ya con el tiempo que te vas estabilizando puedes comprar otras cosas. Por ejemplo, algo que aquí es muy caro es el tema de la carne, el pollo, eh, el pescado, ni decirlo. Entonces la gente suele comer más frutas, vegetales o atún, enlatados, qué sé yo, porque de verdad es muy caro comer carnes y esas cosas. Por lo menos un, un pedazo de carne te puede costar 8 euros, una carne molida te puede costar 4 euros, eh, Sí, así Entonces lo que, lo que hace mucha gente es que compra comida congelada Pollo congelado, este, en nuggets eh, Pescado congelado y así Para poder comer bien, proteína pues Pero no a tan buena calidad Pero por lo menos lo logras este, Entonces, eso No te puedo decir un monto fijo Porque eso varía de cuánto tú comas Por ejemplo, ponte que Yo recuerdo, aunque ustedes no lo crean En una época de mi vida Yo con 30 euros en el mes esto se los digo de verdadita, como con 30 euros en el mes yo comía, obviamente era una etapa gris de mi vida, pero eh, es una etapa que todas las personas o la mayoría de las personas que emigramos pasamos cuando llegamos aquí y yo de verdad comía literalmente arroz, eh, compraba unas que son carnitas larguitas, le echaba vegetalitos y esa era mi comida toda la semana y me encantaba, no la sufría, no pasaba hambre ni la sufría, pero era una opción que me encantó porque eso en mi país yo no lo comía, era un se llama Shabtsichip, eso es como, no es de austriaco, es de otro país cercano de aquí pero es muy rico, entonces yo comía siempre eso pero hay gente que por lo menos gasta 300, 400 euros al mes yo creo que con 250 te puedes bandear entonces a tus gastos ya le tienes que ir sumando esto aparte, yo tengo un video de cómo son los supermercados aquí, cuánto cuestan así que puedes verlo y así haces un cálculo eh, ¿qué otra cosa pagamos? fija, la universidad la universidad de Viena o la VVU no, la FOBU, no, la ABU o la Bocu o la de medicina cuesta para los extranjeros. Actualmente todos los extranjeros pagan igual porque antes había una lista que ya la, deja, ya la quitaron, pero actualmente todos pagamos 400, eh, 745 euros dentro del tiempo y si no lo pagas dentro del tiempo, eh, hay un límite de fecha, como 800. Pero eso es lo máximo, entonces eso no se paga mensual, sino de una sola vez, cada principio de semestre, entonces a tus gastos mensuales le tienes que sumar la universidad porque si bien no la pagas mensual, si tú trabajas o tienes dinero mensual que te envían tú debes sacarlo mensualmente o bueno ya saber que a fin de semestre lo tienes que pagar entero. Este, si tú estudias en la VVU que es el curso alemán para los que quieren estudiar alemán con la Universidad de Viena, debes pagar 1200 euros, pueden revisar en la página de la VVU cuánto es el monto actual porque cada año lo suben. Cuando yo empecé, costaba $400, ya van por $1,200, entonces tienes que ver. Y esto es uno de los puntos más difíciles porque ¿cómo reúno $1,200 euros para pagar cada semestre? Cada semestre que volverlos a pagar. ¿Y día hay becas? No lo sé. O sea, que si existen, sé que existen ahora. Que si las otorgan, no lo sé. Porque cada vez que yo me ponía con emoción a leer sobre becas, al final estaba una cláusula que decía esto solo para austriacos o solo para europeos, entonces como yo no soy ni austríaca ni europea, no podía optar a nada y me daba rabia, o entonces sea, ya hoy día yo ya no busco nada de eso, me concentro yo en ese dinero por otro lado porque por lo que veía todo era para la gente de aquí, entonces yo me preocupé, pero fijo que debe haber algo por ahí que yo desconozco que es becas para estudiantes extranjeros, pueden preguntar en la embajada de Austria en su país porque ellos son los que normalmente tienen esa información este, ajá, ¿qué otro gasto tengo? realmente esos son los gastos fijos, el seguro el metro, la universidad, eh, la vivienda, la comida Sí, esas son cinco cosas que de verdad que son las que te... Ah, bueno, si vives en una casa como yo que en un apartamento Tengo que pagar eh, internet mensual Por lo menos eh, el internet que yo hay varios montos Pero el internet que yo tengo eh, cuesta 33 euros mensual también eh, Es un buen internet, pero hay de mejores, hay de peor calidad Por decirlo así, no tan rápidos pues pero más baratos. Lo que hace es que por el tipo de trabajo que nosotros hacemos, necesitamos uno rápido. Pero sí. Eh, también se paga si tú vives en un apartamento solo, no en una habitación de un Student in High o en un vegué. Van a, seguramente, tienes que preguntar, mejor dicho, ¿cuánto cuestan los Betrix costen? Esos son todos esos costos adicionales que cuestan aparte de tu, de tu vivienda. Por ejemplo, yo me mudo a este apartamento. Ok, vale. ¿Cuánto vale este apartamento? Mira, vale 500 euros. Ok. Aparte de eso cuáles son los costos adicionales porque a esos son los costos que muchas veces no te dicen entonces te dicen gas, agua y teléfono y luz cuesta eh, 180 euros entonces al monto le tienes que sumar eso, eso depende del apartamento hay apartamentos grandes que gastan más, hay apartamentos pequeños que gastan menos pero por lo menos nosotros aquí en este se pagan unos 180 euros eh, pero no es mensual, eh, el estado te los cobra trimestral entonces si tú reúnes todo el dinero mensual ya tú sabes que tienes que vivir 180 entre 3 pero depende cuánto vayan a cobrar donde tú vives o sea lo que es la vivienda y los costos adicionales de vivienda eso no lo sabes hasta que sepas dónde vas a vivir pero puedes hacer un cálculo por lo menos del metro el seguro la comida en todo eso sí si me dices ya se dame un monto final ¿cuánto necesito para vivir aquí? mira yo Así que yo te diga, para vivir bien y tranquilo que de verdad te puedas dedicar a, a estudiar Yo creo que con unos mil euros tú puedes vivir, tener tus lujos, comprar cosas, comer en la calle, hacer lo que a ti te gusta Estudiar, dedicarte solo a los estudios, no tener que hacer más nada eh, Pagar tus cosas eh, fijas y eso O sea, yo creo que ahora, ¿con qué monto uno estaría así como apretado? Con 700 euros, por ejemplo, ya estarías apretado Porque tienes que pagar tu vivienda Más todo lo que cuesta la uni Porque mandan libros, qué sé yo Tienes que comer en la calle si vas a clase y regresas eh, Pero son montos que varían mucho Yo no te puedo decir un monto fijo Porque depende de dónde vayas a vivir Eso es lo que hace la diferencia ¿Dónde vas a vivir? No es lo mismo pagar 200 que pagar 500 Entonces eso es lo que va a hacer la diferencia De cuánto necesitas al mes Pero estos son los montos fijos ya de ahí para arriba son cosas que la gente se meta en curso, que la gente se meta a hacer otras cosas, qué sé yo Pero bueno, esto es todo lo que les quería aclarar porque también me lo preguntan mucho y bueno, es importante que lo sepan Ok, terminando el video se me cortó porque ya la memoria no tenía espacio Así que termino el video por aquí con mi teléfono, espero que se encuentren súper bien Cualquier cosa me pueden escribir como siempre a mis redes sociales o eh, también se pueden inscribir en el grupo de Facebook que se los voy a dejar por aquí abajo para que vayan, se suscriban y por ahí plantear sus preguntas. Así todos podemos responder y pueden después ayudar a otros chicos que también tengan la misma pregunta. Así que nada chicos, espero que se encuentren súper bien y cualquier preguntita los veo por mi Instagram o cualquier red social. ¡Nos vemos!